En este vídeo vamos a ver cómo modificar el aspecto de un website y eh, cómo generar una estructura de páginas. Ya en el siguiente vídeo veremos cómo agregar contenidos. Voy a hacer, eh, tanto este como el siguiente, lo voy a hacer sobre el mismo Site eh, simulando la creación de un, de un Site. Eh, le voy a poner el nombre y lo voy a llamar IA de Google Sites y al título de la página también, IA de Google Sites. Mm. Me gusta el aspecto de la plantilla quiero probar algún otro, pues me voy a temas. Voy aquí a la derecha a temas y puedo ir viendo... Eh, las distintas plantillas que me ofrece y el aspecto que, que adquiere con cada una de ellas. Eh, por ejemplo, en esta segunda de Aristóteles, pues me gusta, pero me gusta un poco más unos tonos azules porque me engancha mejor con, con mi organización. Y luego aquí, tal y como está quedando, no me gusta que me corte el texto, eh, y lo que voy a hacer es tirar un poquito para los lados aquí, para que así ese texto aparezca eh, completo, al menos cuando estamos en un ordenador. Porque luego ya dispositivo a dispositivo esto variará. Bueno, he seleccionado uno, uno con un, una paleta de color y... Puedo ver si el, esta, este tipo de letra me convence. O voy a probar con esta otra, pero no. Es ¿eh? demasiado, excesivamente clásico. Voy a quedarme con el moderno. Bueno, tengo un aspecto general.